Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les voy a mostrar forma fácil y sencilla de cómo poner un video en reverso, entonces vamos a agregar nuestro video en este caso lo tengo aquí en descarga, es este que está aquí, este que están viendo aquí en pantalla voy a ponerlo de este modo, vamos a arrastrarlo aquí a la línea de tiempo, vamos a cerrar aquí y el video lo tenemos de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de caminar hacia adelante, camina hacia atrás sin distorsionar eh, los fotogramas. Listo, entonces lo único que vamos a hacer es dar clic derecho aquí en el contenido. Luego nos vamos a buscar la opción de velocidad y duración y aquí vamos a dar clic en invertir, luego damos clic en aceptar y vamos a reproducir. Como pueden ver, eh, los mismos esto que hace hacia adelante, los va haciendo hacia atrás, eh, aparentemente eh, visualiza que está caminando hacia atrás, pero realmente es hacia adelante. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y si les gustó el contenido me lo hacen saber en la descripción del tutorial y me pueden solicitar otro. Hasta la próxima, chao chao.